Dí adiós a la niña. Es hora de despegar al crecer cada día. Tienes que volar y tus muñecos enterrar de una vez. Ok, bien, un abrazo más. Eres una chica. Con tu estilo hoy vas a brillar Ya se viste elegante Estilo que te hace ya brillar Su peinado es sensacional Lleno de go be my El pintarse es muy cool